Te mandó a llamar, te mandó a llamar para que te suscribas y tengas Prime Video, porque Nati Natacha va a sacar su serie. Oh. Señores, su serie de TV en Prime Video anunció la nueva serie original, Everybody Loves Nati. Todos aman a Nati en español. Ok, ok. Una. Discurso de seis episodios que sigue a la estrella dominicana del reggaetón Nati Natacha. Everybody Loves Nati. Se estrenará el 19 de noviembre exclusivamente en Amazon Prime Video en Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, India, entre otros. Aunque Nati Natacha cuenta con miles de millones de reproducciones en YouTube y más de 70 millones de fieles seguidores en las redes sociales, la... Será la primera vez donde compartirá los detalles más íntimos de su vida privada, incluyendo la relación con su manager, Rafi Pina. Juntos en Everybody Love Nati, van a transitar su último álbum, Natividad, la unión de sus familias, sus vidas en Miami, sus sueños de fama internacional y una bebé sorpresa en camino. La serie de Acceso Total también muestra una mirada detrás de cámaras de cómo Nati logró salir adelante por sí misma para convertirse en la superestrella de la música latina de la actualidad. Y además cuenta con la participación de amigos y colaboradores que han formado parte de su camino como Daddy Yankee, Prince Royce, Becky G, Giovanna Ventura y Ariana Gutiérrez, entre otros artistas. Señores, eh, um, yo voy a apagar esto, yo quiero ver esto, oh. ¿verdad? No, mira, es que el trailer y también una entrevista que le hicieron a ella en Primer Impacto, que yo vi hace mucho, que ella estaba en Santiago, donde ya es de aquí. Sí. Eh, ella contaba a su de su operación de cómo ya viajó a escondida de sus padres a Estados Unidos por el sueño americano, se quedó ilegal. ¿Cómo? Dormía en el suelo, no tenía nada ni, ni qué comer, absolutamente nada, entonces... Cantaba en las calles Y alguien la escuchó Entonces la llevaron a un estudio donde estaba grabando Don Omar Que ahí Don Omar le gustó no, su voz claro. Que fue cuando grabaron el famoso tema Duty Love Que se pegó muchísimo Entonces después ya como desapareció Porque fue como que estando ahí pero no prosiguió Entonces ahí sus sueños fueron bajando Trabajó en supermercados Trabajó en farmacia Vendiendo cosas cosas que, que aprendía aquí Chuchería que uno sabe hacer dulces sí, Se los sí, vendía sí. allá Hasta que en un restaurante eh, había un karaoke y estaba cantando y un producto la escuchó Y de ahí inició lo que fue la carrera de Nati Y a Nati pues le presentaron a Rafi Pina Rafi Pina pues descubrió su talento y quiso trabajar con ella Hicieron una canción, entonces ya fue que empezó a trabajar con ella de ese tiempo Que sabemos que el lanzamiento de Nati Nachano fue cuando sacó Criminal con Osuna Oh, sí, sí el lanzamiento regreso de latina Tacha fue con los criminales con Osuna. Y después también la siguieron conociendo cuando sacó la bachata que se llama Quién Sabe. Okay. Esas dos. Ah, Eduquense, culturícense tamo, tamo, y págame un pride video para verla. Están muy empapada tamo. tú de lo que pasó con Natina Tacha, sí. <risa> Así mismo yo, yo había escuchado esa historia también de cuando ella llegó donde Don Omar y ella que se fue ilegal de aquí se quedó detrás de un sueño. Así, mismo la tiene atacha claro. de aquí, de, de Santiago, de Los Caballeros. Grabó con mucho el tita de aquí, de San Francisco, Mr. Dion y los muchachos. ¿Cómo?